Sigue funcionando, como veis, nuestro hello, sin problema, y ahora vamos a meterle que haga eh, esta cadena, por ejemplo, vamos a hacer un eh, sumar por ciento de coma por ciento de da por ciento de, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cuántos parámetros necesito ahora para printf? ¿Cuántos parámetros va a esperar printf ahora? Va a esperar cuatro parámetros. Vale. Vamos a suponer que quiero decir sumar 2 y 3 da 5. Decidme qué secuencia de push hago para que salga eso. Vale. Push... 5, push 3, push 2 y push MSG. ¿Sí? Vale, vamos a probar a ensamblarlo. A ver qué pasa. Ensamblamos, ejecutamos, no le he puesto aquí el, el pie y tachan, magia. Como veis, hemos pasado los parámetros en el orden. Correcto, sin ningún problema. ¿Vale? Ahora, ¿lo hemos hecho bien? Esto sigue siendo un misterio, pero que es como, como da la suerte de que nuestro. Eh, nuestro programa luego no hace más cosas. Pues no nos ha reventado, pero nos reventaría fácilmente si tuviéramos variables locales y cosas de ese estilo, o oh, modificar SP, claro, aquí hemos dejado una de 4 que era para un parámetro, pero no para cuatro parámetros, así que este pop de aquí va a jorobar lo que valía SP, por, ya SP no valdrá lo mismo y ese tipo de cosas, o no, o hay una cosa que nos salva, ¿qué es lo que nos está salvando? A ver si sois capaces de decírmelo. Esto de aquí realmente es necesario si nuestra función sigue haciendo cosas para que SP esté en su sitio y no estemos liándola con la pila. Pero fijaos lo que hace esta instrucción que yo había dejado amablemente. Y es que aquí yo ESP lo vuelvo a poner donde está el base pointer. Independientemente de cuántas cosas haya puseado antes. Vale, Evidentemente si yo aquí tuviera más código que estuviera haciendo otras cosas, aquí tengo que dejar la pila en su sitio, pero da la casualidad de que esta rutina como he hecho yo, esto vuelve a poner la pila al principio de mi frame en EVP, con lo cual todo lo que yo hago push aquí en mi frame lo elimino automáticamente, lo que descarto de la pila al hacer esta instrucción, vale pero evidentemente si quiero hacer las cosas bien, esto de aquí tendría que ser que, qué tendría que poner aquí, 16, que son 4, 4, 4 y 4, ¿vale? 16, lo puedo poner si quiero así, ¿vale? 4 por 4, ¿vale? Y todo esto funciona, hemos llamado a printf desde ensamblador, sin más, ahora vamos a hacer una cosa más divertidita con esto, y es yo quiero que lo que imprima aquí sea sumar 2 más lo que me hayan pasado como número de argumentos. ¿Cómo puedo obtener yo aquí en main lo que es el, lo que sabéis que en la función main es int main argc y esto es un int y esto es un char asterisco asterisco asterisco ¿Cuántos habéis hecho esto alguna vez? A main le pasan esos dos parámetros, ¿sí? Sí, ¿verdad? Bien, según esto, vamos a entender don, cómo está la pila. La dirección de retorno. Esto es en, en la pila, ¿vale? Dirección de retorno, all de bp. esto es donde ponemos nosotros SP y EBP, eso lo ponemos al hacer esta instrucción, ¿vale? Y aquí arriba es donde tenemos el parámetro 1 y el parámetro 2, ¿no? En nuestro frame, ¿vale? Y a continuación aquí abajo es donde está el espacio para nuestra función. Cuando empezamos main, este es el punto donde nosotros estamos, el punto base a partir de donde empieza nuestro frame, esto es el frame anterior ¿vale? que sería el frame de start y en ese frame nos ha puseado en la pila estos dos parámetros que son argc y argv, así que ¿cómo le paso yo a prn el argc? primero ¿cómo, cómo obtengo el primer parámetro, el argc? Venga, a ver, decidme cómo puedo obtener, leer el parámetro argc, que es, entiendo que todos sabéis que es este de aquí, el parámetro 1. Vamos por partes, ¿qué instrucción usaría yo para leer de memoria a un registro? Move, vale, puedo leer por ejemplo el registro EAX, vale, y qué dirección de memoria es la que tengo que leer para obtener el parámetro RC? sp-8, ojo que no es sp es esp vale, pero ojo que todos estáis cometiendo un pequeño error ebp y por ahí dicen ebp-4 ebp-8, todos estáis cometiendo un pequeño error porque ebp-4 es esta posición de aquí esto es bp menos 4. Y este de aquí es menos 8. Porque acordaos que las direcciones de memoria terminan en ffff aquí arriba y empiezan en 000 aquí abajo cuando representamos la pila. Por tanto, menos es hacia abajo, más es hacia arriba. ¿Vale? Entonces, la dirección de retorno ebbp más 4 y el primer parámetro es ebp más 8, y yo puedo poner directamente eso aquí, sin más, ebp más 8, puedo leer de ebp más 8 a eax, tal cual, que por cierto esto sonará, porque además lo puedo poner así, y así os sonará más, ¿verdad?, lo puedo poner así tal cual, y entonces lo veréis exactamente igual que en Amstrad, usando ebp como si fuera ix, Exactamente, es un direccionamiento indirecto calculado. Ahora que tengo eso, lo puedo meter en la pila. ¿Sí? Y así la función prn puede leer de la pila este parámetro que le estoy pasando. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo que soy la función main, obtengo de la pila el parámetro y se lo paso a la función prn. Estas dos instrucciones, de hecho, que tienen que funcionar. Y por cierto, acordémonos de que cuando hago esto tengo que hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa me falta por hacer? Muy bien. Volver a poner sp en su sitio. Aquí. Add sp. 4, porque aquí he metido 4 en la pila, lo que hace un menos 4, y aquí le sumo 4, ¿vale? Bien, esto que hago aquí, que debería de funcionar, sin mayor problema, como veis, ahora mismo funciona, lo que todavía no lo estoy usando arriba, esto que hago aquí, lo puedo hacer de nuevo, en una sola instrucción, puedo hacer esto, o EPP más 8, pero veréis que cuando lo haga va a pasar una cosa concreta o bueno, no sé si va a pasar para ser exactos, vamos a verlo me da un error en la línea 42 que dice el tamaño de la, de la operación no está especificado ¿qué puede significar aquí que el tamaño de la operación no está especificado? Decidme. Voy a intentar explicaroslo. ¿Vale? No sabe cuántos bytes copiar a la pila. Exactamente es eso. Que no sabe cuántos bytes copiar a la pila. Yo cuando pongo esto. Yo tengo que leer en EAX. De la memoria. Pero yo sé que EAX son... 32 bits. Por tanto, me voy a una dirección de memoria y leo 4 bytes para meterlos en EAX. Si yo pongo esta otra instrucción, MOF AX8 EBP, va a hacer lo mismo que la de arriba, pero en vez de leer 32 bits, va a leer 16, porque AX es la parte baja de EAX. Y si yo pongo esta otra, voy a leer un byte y en las tres estoy leyendo de la misma posición de memoria, un byte, dos bytes, cuatro bytes, ¿pero por qué?, porque ya sé que el destino son cuatro bytes, pero cuando hago un push, resulta que yo puedo hacer push de varios tamaños, y en este caso, si no especifico cuántos bytes quiero leer de EBP más 8, él no sabe si quiero hacer un push de un byte, de dos bytes o de cuatro bytes, y eso se hace añadiendole aquí si quiero un byte, o si quiero un Word, que serían 16 bits, o si quiero un Double Word, que serían en este caso 32 bits, ¿vale? Eso es tamaño de lo que quiero leer de memoria, y estos tamaños se especifican en el ensamblador cuando accedemos a memoria y él no sabe qué tamaño hay que leer, porque aquí sí lo sabe, porque lo tengo que, lo tengo que meter en un registro concreto, ¿vale? Hay operaciones que ya tienen un tamaño por defecto. Es pues Ahora con eso, las dos de arriba ya sí que funcionan. ¿vale? Esto es lo mismo que las dos de arriba. Puedo hacer un push a la pila de otra cosa que también está en la memoria, sin pasar por los registros. ¿vale? Cosas que no podíamos hacer en, en el Z80, que era más limitado, pero evidentemente estos procesadores que tenemos ahora son menos limitados. Hacen más cositas. Vale, ahora que ya le hemos pasado el parámetro a prn, vamos a volver aquí y en prn, uno de estos parámetros tiene que ser lo que yo le estoy pasando como parámetro. Hemos dicho sumar 2 y argc tiene que dar 2 más argc, ¿sí? Vale, ¿cómo hago eso? Dadme código, escribidme código que pueda hacer, primero tengo que recuperar de la pila el parámetro que he metido que es arce ¿vale? A, a prn le estoy pasando en la pila arce ¿vale? recupero el parámetro de la misma manera que hemos visto antes, con un mov lo meto en ax y EBP más 8 ¿Vale? Porque ya sabemos que el base pointer justo encima tiene la dirección de retorno y justo encima el primer parámetro. ¿Sí? Así que EAX igual a arce. El número de argumentos del programa. ¿Vale? ¿Qué más hago ahora? Push EAX. ¿Hago un push a x directamente? Mirad lo que quiero escribir, con el más 2, ¿cómo hago un más 2? No, porque eso es un cálculo de resultado que aquí sí que no lo puedo hacer, yo tengo que hacer una suma. puedo hacer un add EAX, 2. ¿sí? de BP más 4, pero que estaría sumando si añado ebp más 4 porque yo solo tengo un parámetro aquí, aquí le estoy sumando un 2 a lo que he leído que es ARC, ¿vale? yo he metido NAX ARC y ahora tengo EAX igual a ARC más 2 que es esto que quiero aquí, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, sí que puedo hacer el push de eso, ¿no? Porque ese es el último parámetro. Ahora sí. Puse a X. Lo meto como parámetro, ¿vale? ¿Qué más hago ahora? Seguro que hay maneras, maneras mejores, pero le restamos dos. Sí, hay maneras mejores. Por ejemplo, podríamos en vez de restar dos, por si luego queremos, en vez de que sea una cosa constante, que no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero en vez de eso, en vez de leer a EAX, podemos leer a B, x, por ejemplo. ¿No? Y entonces luego, lo que podemos hacer es, de forma muy simple, poner un EAX, un 2, y hacer un a de B, x, por ejemplo. Y entonces ahora en AX tenemos ARC más 2 y en bx tenemos ARC, ¿sí? Leo en EBX, le sumo un 2 y lo que tengo luego después es PUSH AX y PUSH EBX, ¿sí? ¿Se entiende? Aquí meto ARC más 2, aquí meto ArC. y ahora tendré que meter el 2, ¿sí?, en ese orden, arce más 2, Arc, el 2 y luego el mensaje, ¿vale?, todos esos son los parámetros, técnicamente ahora si todo esto que hemos hecho está bien, ya podemos sumar en ensamblador, 2 más un parámetro da 3, 2 más 2 parámetros da 4, 2 más 3 parámetros da 5, y ahora como veis estoy usando el número de parámetros que recibe hello directamente como un valor, vale toda esta aventurilla sirve para que entendáis lo más básico de lo que es el ensamblador de y a de 32, que como veis no es muy diferente de lo que hemos hecho en Amstrad. Ya os dije en su día que utilizar Z80 y saltar de ahí a Intel era fácil. Como veis, en una primera sesión de iniciación estamos viendo cómo crear funciones, cómo funciona la pila, cómo pasa parámetros, que lo único que nos cambia son ese tipo de detalles, es tipo de estructura, pero lo que es el código lo entendemos a la primera, lo entendemos fácil rápido y de hecho tenéis muchas otras instrucciones que son muy similares, tenéis OR, tenéis XOR, tenéis AND, tenéis SUB, tenéis AD, tenéis ADC con carry, todo eso está igual, ¿no? si nos hubieran dejado en vez de Move LD, lo veríamos casi igual, ¿vale? Hay algún, alguna instrucción adicional que se usa mucho, ¿vale? Como por ejemplo hay una en particular que vais a ver mucho cuando miremos código de compilador, ¿Vale? Una instrucción que hay que es esta, que es LEA, que es diferente, es Load Effective Address, ¿vale? Esta es la única que os quiero comentar muy en particular por un detalle. Aquí habéis visto que esto, que ya lo conocéis, es el corchete para decir quiero acceder a una posición de memoria con la dirección, ¿vale? Esta es la única instrucción que es digamos, diferente en ese sentido, si yo pongo en esta instrucción algo como esto, que lo puedo hacer de hecho, cuando la veáis, veáis esta instrucción pensaréis que se va a meter en EAX algo que hay en la memoria, pero en realidad esta instrucción es una excepción, esta instrucción está pensada para cargar en EAX la dirección de memoria resultante de esta operación o sea que básicamente la tendríais que visualizar como si fuera esto es meter en EAX una dirección base que se puede poner con un registro más un factor de escalado que puede ser 1, 2, 4 u 8 multiplicado por otro registro más un valor inmediato ese cálculo lo hace en una sola instrucción, y lo mete en un registro, para calcular, está pensado, y por eso se llama así, para calcular direcciones de memoria, lo que pasa es que lo veréis mucho usado en los compiladores, que lo usan como una forma rápida de hacer cálculos, porque esto te puede servir para calcular el valor que quieras, porque en un registro puedes meter lo que quieras, aunque esto estuviera pensado originalmente, para calcular direcciones de memoria, y si lo veis, esto está, calculado, está pensado para Arrays, porque cuando yo tengo un Array, tiene una dirección inicial, los elementos de un Array tienen un tamaño fijo, que suele ser 1, 2, 4 u 8, hay un índice, que es lo que yo multiplico para sumarle a la dirección inicial, y luego incluso puedo usar un desplazamiento si tengo el Array partido en bloques, o si, o si quiero acceder, por ejemplo, si es un Array de estructuras, yo puedo tener estructuras que tienen un tamaño y luego dentro tienen bytes. ¿Vale? Entonces esto es básicamente esos cálculos que en Z80 teníamos que hacer nosotros a mano cuando te queríamos acceder a un array, que esto se hace en una sola instrucción, ¿vale? Entonces esta la quería comentar para que la vierais, pero hay muchas otras, el resto de instrucciones de Z80, bueno Z80 quiero decir de IA32 y de, de PC, las podéis ir viendo poco a poco, incluso las podéis ver sobre la marcha conforme hacemos lo que ahora vamos a hacer, que es lo que nos interesa de conocer este ensamblador. Nos interesa hacerlo por esto. Porque aquí tenéis un sitio web muy divertido que, vamos a ver si lo puedo colocar de forma que se vea, aquí se ve bien, ¿vale? Que se llama godbolt.org, ¿vale? Y este sitio es muy muy divertido porque os permite programar en C y C++ y ver el ensamblador al lado de forma inmediata, vais a ver, programo y de forma inmediata tengo el ensamblador, que como veis ahora mismo esto es ensamblador de 64, le pongo aquí arriba el "-m32", para que me genere ensamblador de 32, ¿vale? que ya conocemos, que acabamos de ver, esto está con el compilador de GCC el 9.2, lo puedo poner en el 10.2 por ejemplo, y como veis, fijaos, nos colorea cada cosa en que se ha convertido en el ensamblador, aquí como veis aquí arriba, la parte de arriba es el push pushbp, movebpsp, el el pop sp el red vale como veis y move a x 0 que como veis no está optimizado pero claro no está optimizado entre otras cosas a ver si lo bajo un poquito para que lo veáis vale no está optimizado entre otras cosas porque no hemos puesto optimizaciones pero si yo ahora esto le pongo un menos o dos evidentemente me lo optimiza y de hecho no solo optimiza veréis que no hace el push de dbp ni nada de eso porque no hace falta, porque no cambian, porque no guardo variables en la pila, porque no llamo a nadie, con lo cual como esta función ni cambia SP, ni cambia BP ni los modifica, ni guarda... pues no hace falta, no hace falta hacer todo ese protocolo, todo eso hace falta hacerlo si efectivamente luego vamos a tener nuestro propio frame, vamos a guardar cosas dentro, vamos a hacer todo eso, si no, no, vale, entonces esto es a lo que queremos llegar nosotros, porque entendiendo cómo funciona el ensamblador, Evidentemente podríamos programar algo en ensamblador, si se diera el caso, de que quisiéramos optimizar mucho, mucho una rutina concreta que hace algo muy específico. Esto se sigue haciendo a día de hoy, ¿vale? Cuando queremos sacar mucho rendimiento en una rutina que se repite un millón de veces por fotograma y que esa tiene que estar al pelo, pues a esa uno se sienta y dice vamos a hacerla en ensamblador súper bien. Pero lo demás, en general, para lo que sirve esto es para poder ver qué está pasando, qué está haciendo el compilador, cómo nos está transformando el código e incluso a veces encontrar errores que puede tener el compilador, que a veces también pasa, pero los compiladores también fallan, es más raro, ¿vale? Al nivel que vosotros trabajáis, pero cuando se trabaja a nivel profesional pasa, ¿vale? Y no, no es algo mmm, completamente extraño, ocurre con frecuencia. Bien, entonces, vamos a volver al código sin optimizar y vamos a hacer una pruebecita